No se puede olvidar, no se debe olvidar No dejes nunca de pensar en momentos de belleza y paz No la dejes nunca al margen, llévala siempre contigo Ese recuerdo de ella, en su cuerpo tú has nacido ella te ha dado la vida, ella curó tus heridas, ella luchó por tu suerte, ella es parte de tu vida. Nunca dejes de pensar en el amor de mamá, el día que tú la olvides, tu vida se acabará. Llámala siempre mamá,